Voy a dar a continuación la palabra a Enrique Venda, eh, que eh, debe estar por ahí, yo le estoy viendo, eh, tiene el audio silenciado, pero va a intervenir para dar unas últimas conclusiones eh, que den paso bueno, pues a la parte final de, de la jornada. Enrique, todo tuyo. Muchas gracias, Elena. Eh, primero que nada, agradecer a la Asociación Española de la Carretera la magnífica organización de la jornada y, por supuesto, a todos los, eh, todos los ponentes por la calidad la claridad de sus exposiciones. Mira, después de escuchar todas las presentaciones, las diferentes presentaciones y ver todos los avances que, están, que se han realizado a lo largo de estos últimos años, en el campo del vehículo yo veo cada vez más necesaria la acción, digo directamente la acción, sobre la carretera para poder proveer a ese vehículo autónomo de la información que el vehículo requiere. Y mirad, en este campo en el que yo me muevo ahora, en eh, centro tecnológico donde estamos ahora haciendo proceso, fabricando soluciones para soluciones tecnológicas para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en materia de seguridad, incluida la seguridad real, siempre hay una máxima y es que no podemos hacer nada sin tener en cuenta el criterio de ese usuario. Entonces, claro, ese usuario final, hoy, en, el, en, en la carretera inteligente es ni más ni menos que aquel que diseña el vehículo autónomo. Y aquel que diseña el vehículo autónomo se ¿sí tiene que definir cuáles son los requerimientos que necesita el carretera, Requerimientos tecnológicos para poder incorporarlos o no. Hay que concretar qué necesidades tenemos. Y por supuesto hay que comenzar a definir, decía Alfredo, o sea, clasificación de carreteras. Hay que establecer esa normativa básica que nos permita arrancar, por supuesto, unos corredores sobre los que, los que iniciar esta implantación de la tecnología Yo eh, decía al principio en la presentación, hacía un con la domótica, con la arquitectura, pero no se consigue, no se consigue un edificio moderno de oficinas sin la construcción. Yo os puedo decir que desde el punto de vista de la infraestructura ha cambiado totalmente La carretera necesita recibir esos avances. El vehículo ha avanzado mucho. El ser humano cada vez más está, eh, está pendiente de todos los avances, sobre todo en la capacidad para recibir información dentro del ámbito de la movilidad. Y ahora le queda a la carretera en la carretera como soporte físico, pero a, a su vez como emisor de información que se vehiculariza. Yo creo que he intentado de alguna manera consumir todas y cada una de las partes, presentaciones, y deciros que eh, os invito a seguir trabajando porque esto no ha hecho más que empezar. ¿no? Todavía nos queda muchísimo, muchísimo. Muchísimas gracias. a ti.